muy buenas querida familia muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si de nuevo bienvenido en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los premios qué son los premios qué tipos hay y cuáles son los mejores así que quédate que seguro que te interesa allá vamos El premio es un estímulo reforzador que lo utilizamos para aumentar y mantener las conductas deseadas en nuestro perro. Conductas tales como no tirar de la correa, estar quieto, estar tranquilo, como otras conductas que podrían ser deseadas. En el perro existen diferentes tipos de premios que puede ser la comida, el afecto o el juguete. Lo que quiere decir que al perro le daremos comida, afecto o juego cuando se esté portando bien, para que esa conducta deseada se mantenga o se aumente en un futuro. Debes saber que estos premios deberás utilizarlos según la motivación que tu perro presente sobre ellos. Hay perros que prefieren la comida como premio y hay otros perros que prefieren su juguete como premio. Por eso deberás conocer muy bien a tu perro para elegir el mejor premio para él. Y también tienes que saber que hay ejercicios en los que el premio de juguete es ideal frente al premio de comida y que también hay otros ejercicios ideales para premios de comida. Pero en conclusión, deberás elegir el premio favorito preferido, el que mejor le venga a tu perro. Los premios de comida son los premios más fáciles de utilizar y de guardar. Podrás utilizar cualquier alimento acto para tu perro, pero lo ideal es que utilices el favorito de tu perro, el que mejor le siente. Cuando educamos con comida, se suele dar bastante cantidad diaria, por lo que será muy importante el tamaño del premio y la calidad de los ingredientes. El tamaño del premio debe ser el adecuado según el tamaño de tu perro. Y debes tener en cuenta que si son muy grandes, tardará mucho en comérselo y por tanto el aprendizaje no sea tan eficaz. Y que si son muy pequeños, probablemente la motivación de tu perro se vea reducida. En general, deben ser premios cortados pequeño para que sea fácil de comer y para que además el aprendizaje sea mucho más rápido. Es importante que no utilices su pienso, sus croquetas, pues este estímulo eh, reforzador no es un estímulo muy motivante porque todos los días come lo mismo, a las mismas horas y sin necesidad de hacer absolutamente nada. Por tanto, necesitamos un premio de alimento, de comida que sea muy motivante y llamativo para él. Si usas snacks para perros, ten cuidado y que los ingredientes sean los ideales tiene que tener un gran porcentaje de carne, hacer posible muy pocos cereales que no tengan subproductos ni que tengan azúcares añadidos. Pues recuerda que cuando educamos con premios de comida van a ir apareciendo muchos premios diariamente, por lo que va casi a formar parte de la alimentación del perro. También es importante que no sean muy secos ni crujientes, por ejemplo las galletitas estas crujientes o los palitos duros no son nada recomendables. Lo ideal es que sean semi-húmedos, que puedan partirse y romperse si lo deseamos y que también sean muy fáciles de comer si quieres utilizar como comida comida humana te podría aconsejar pollo troceado que previamente has cocinado para que sea mucho más fácil su manejo pero el contra es que este pollo pues no se conserva tan bien como los snacks lo que no te aconsejaría son las salchichas frankfurt porque al final generan mucho sarro y tienen muchas grasas no saludables en resumen si vas a utilizar premios de comida te aconsejo que sean premios de calidad con el primer ingrediente carne que sean semi-húmedos y blanditos y que puedan estar cortados pequeño. así seguro que aciertas. Otra opción es utilizar el juguete como premio para tu perro, que normalmente aumenta la velocidad de ejecución de los ejercicios, pero tiene un inconveniente, y es que puedes sobrecitar mucho a tu perro según el objetivo de aprendizaje, y entonces puede ocurrir que se distraiga y perdamos tiempo de adiestramiento. Deberás utilizar el juguete preferido de tu perro, dárselo unos segundos para luego quitárselo con el objetivo de que tu perro siga teniendo ganas de ese juguete y que por tanto siga practicando junto a nosotros con ganas. Lo ideal que sea una pelota con cuerda o un mordedor con asa para que puedas quitárselo fácil y rápido. Y la tercera opción sería premiar con caricias, con afecto. Es decir, cuando el perro se porte bien, acariciarle o hablarle con un tono agradable. Las caricias son útiles porque no necesitas tener nada en tus manos, ni un juguete ni comida. Pero tiene un inconveniente y es que un, es un premio normalmente poco motivante, porque normalmente ocurre muy a diario en el día a día del perro porque lo acariciamos, de por sí, sin ningún objetivo de adiestramiento. Por tanto, siempre será mucho menos reforzante que la comida o el juguete. Si vamos a utilizar la caricia, recuerda que si nuestro objetivo es que el perro sea un perro tranquilo, deberás utilizar caricias pausadas y tranquilas, porque si realizas caricias muy nerviosas, muy rápidas, vas a hacer que tu perro esté muy nervioso y sea eso, un perro muy nervioso. Recuerda que puedes utilizar las caricias siempre y cuando tu perro sea receptivo a ellas y les guste. En mi caso, generalmente utilizo snacks para perros, es decir, premios de comida, porque se conservan mejor en la bolsa premios y porque generalmente a todos los perros les gusta la comida más que incluso el que el juguete. Aunque también suelo utilizar el mordedor. Depende mucho también, como he dicho anteriormente, del ejercicio en cuestión. Si por ejemplo quiero enseñar al perro a saltar, que es una actividad más activa, utilizaré el juguete, el mordedor, pero si quiero enseñarle al perro a estar más relajado y tranquilo, por ejemplo, quieto en su camita, utilizaré siempre la comida. Por tanto, lo más importante que debes tener en cuenta es que, primero, el premio ideal para tu perro va a ser el premio que más le guste a tu perro, ya sea comida, afecto o juego. Tienes que tener en cuenta los pros y los contras de cada tipo de premio para aplicarlo según tu objetivo de adiestramiento. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Si tienes algún comentario, te leo por aquí abajo en comentarios